Buenos días, Kufi, un gusto estar contigo y bueno, presto pues para ir eh, hablando del tema de la economía, de los 100 días. Estamos Perfecto. aquí para el que... Bueno, ministro, han pasado 100 días y algunos más. ¿Cuál es el balance que tiene usted de la situación económica? ¿Ha habido alguna señal de mejoría? Ustedes se encontraron con una economía en crisis, obviamente que la pandemia sigue golpeando al mundo. No se esperaba que haya habido una segunda ola, pero bueno, eso inclusive generó la incertidumbre de volver a encerrar la economía. ¿Hay algunas señales ya de recuperación? Bueno, tú fui ahí nosotros hemos eh, visto estos 100 primeros días con mucho optimismo en el sentido de que hemos sido recuperando aquellos elementos claves del modelo económico, social, comunitario, productivo, que era volver a poner en pie la inversión pública, darle oxígeno a nuestras empresas públicas que también estaban muy abandonadas, fomentar eh, la demanda interna a través del de, eh, consumo con el bono contra el hambre, la misma inversión pública es un elemento dinamizador de la demanda interna, pero también hemos ido por el lado productivo, ¿no? Hemos generado un fideicomiso de 911 millones de partida, ¿no? De bolivianos, 911 millones de bolivianos, para los productores que sustituyan insumos o productos finales importados. Creo que son elementos importantes, aparte, digamos, del refinanciamiento, reprogramación con seis meses de gracia, que también otorga a los prestatarios que hayan diferido sus créditos darles una oportunidad de ver su crédito de otra manera, porque cuando cuando el crédito está diferido, no se puede hacer nada, está congelado, ¿no? En cambio, en esta otra alternativa, muchos han podido ya reprogramar, otros han podido ya refinanciar, es una alternativa diferente, ¿no? Para poder encarar la, y dinamizar la actividad productiva, o sea, Vemos elementos de recuperación en la economía que se está iniciando esta recuperación porque hemos caído mucho, Tufi. Uh -huh. Eso es lo que hay que relevar. Es una caída que ha lastimado mucho la economía. Cinco meses de mal manejo económico adicionales y bueno, la pandemia que ha golpeado también. Y ha calado el mal manejo económico que ha habido en los cinco primeros meses. Obviamente seis meses también de interrupción de la actividad económica. Hoy vemos que se ha iniciado este proceso de reactivación ¿no? y de recuperación. No se ha recuperado totalmente. ¿no? Este es un proceso de mediano plazo, eh, va a llevar entre un año y medio, eh, nosotros o dos, pero vemos que hay signos de recuperación. Las ventas en supermercados han aumentado, la, también en transporte aéreo, hoteles también ha empezado, hemos visto que ha empezado a recuperarse. La misma tributación que estaba ralentizada por la, la actitud en la cultura tributaria también ha ido aumentando. Vemos el indicador del IGAE que también estamos mostrando signos de recuperación. Son primeros signos alentadores de que la economía va en, en franca recuperación, ¿no? Es un inicio, ¿no? No vamos a ser sí. especulativos de se ha recuperado la economía, ¿no? Hemos caído tanto, Tufi, uh -huh. que hay, hay mucho trecho por volver a recuperarla. ¿Usted estima un año y medio a dos años, más o menos, en que tengamos ya señales reales de recuperación, más allá de que no, se no, puedan no, venir no, más olas? No, no, las señales ya las estamos ya viendo. Lo que, no, pues, si esperamos dos años y ya las señales de recuperación, es un tramo muy grande. No, lo que estamos diciendo acá es de que, se inicia la recuperación y ya vamos a ver a la economía en uno Crecimiento. Un año medio, dos, ya con el funcionamiento adecuado, óptimo. A eso nos referimos con todo este proceso donde ya vamos a ver una economía revitalizada marchando de forma adecuada. De acuerdo a las Esa previsiones, asumbo, eh. sí. Pues, oh, ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento de este año, ministro? Al comienzo del año o al final del año pasado, los organismos financieros hablaban de 3 o 4 por ciento para Bolivia. ¿Se mantienen esas expectativas de crecimiento del PIB o todavía no? Bueno, nosotros hemos estimado que en, el, en la línea del presupuesto general del Estado, un, una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Real de 4,8, ¿no? Entonces... Eh, Entendemos que va a ser superior al 4,4, al 4,5 en, en ese rango, no, no. Si uno da un número 4.81, digamos, no, no sí. tiene mucho sentido eso, ¿no? Aquí, digamos, hay un rango de, de entre 4,5, 4,9. Estamos con esa idea de que la economía va a tener una, eh, una recuperación que es un inicio, ¿no? De ahí en adelante hay que volverle a dar el ímpetu, hay que volver a seguir dando estímulos a la oferta, a la demanda. Hay que mirar cómo se va recuperando la, la actividad en varios sectores de la economía. Muy bien, ministro. Hubo por lo menos tres medidas. El bono hambre, la reprogramación de créditos o lo que se llama un diferimiento de seis meses más. Está el tema del fondo de fideicomiso que usted ha mencionado eh, también el impuesto a los patrimonios, a las fortunas. En el caso del fondo, ¿ya han habido desembolsos del fondo de fideicomiso para las empresas? Eh, sí, ya eh, de los 911 millones, sí, el Banco Unión y el BDP ya han entregado una cosa de 25 millones y el otro 11 millones. O sea, ahí ya hay créditos que se han ido entregando y hay una cartera de evaluación de unos 100 millones de bolivianos de, entre ambos bancos para seguir eh, o, eh, dando el impulso a aquellos proyectos que sustituyen importaciones. O sea, es un, una buena alternativa, una tasa realmente muy flexible, 0,5%. ¿no? Es eh, una tasa, digamos, de ensueño, ¿no? para poder ayudar a los pequeños productores, medianos y grandes, que puedan sustituir, por ejemplo, darte un, un dato, no gastamos como 60 millones de dólares en pañales, en importación de pañales, uh -huh. y es un producto que no vamos a desmerecer su complejidad, pero creo que se puede hacer aquí, no hay muchos productos, no que eh, nosotros consumimos e importamos porque también ha subido el ingreso per cápita en estos años, ya toda la gente usa acondicionador de cabello, usa champú, usa detergentes, eh, ya tiene su autito y, y, y ya también usa, eh, hace recambio de, de llantas, ¿no? Entonces hay muchos, muchas posibilidades para sustituir importaciones y esa es una forma de usar divisas también. Entonces creemos que es un buen fideicomiso y ha partido muy bien y vamos a ir informando. Más adelante, ¿cómo va evolucionando esto? Hablando del, bols, del, del, del bono hambre, ¿cuántas personas más o menos hasta el momento ya se han beneficiado, ministro, del bono hambre? Mira, hasta el último dato que tenemos de la semana pasada son como 3.850.000 personas, ¿no? Y eso es como 3.850 millones de bolivianos. Es una inyección importante a la economía. Entonces, uh -huh. nosotros estamos... Este, preveíamos que iban a ser como 4100 millones de personas, o sea, falta como unas, eh, vamos a personas, hasta el primero de marzo es el plazo para poder cobrar el bono. Muy bien, hablando de, de otras eh, medidas, ustedes anunciaron que iban a reactivar empresas que no habían sido, o que habían sido abandonadas, empresas públicas, la inversión pública también es fundamental en el modelo. ¿Se ha hecho ya algún algo en lo que corresponde a la reactivación de mm, proyectos que estaban paralizados o obras o empresas que estaban paralizadas? Así es. Sí, digamos, lo que hemos hecho es que habían varios proyectos eh, en la UPRE que tenían un 95% de avance. O se ha eh, empezado a reactivar, se ha empezado a pagar a los constructores que casi 11 meses han estado más de, sí, casi como 11 meses sin pago alguno. Algunos ya habían incluso terminado la obra y no tenían pago. Entonces se ha reactivado este circuito de poder eh, dinamizar la construcción de muchos de los proyectos de públicos. Y uno de ellos también importante ha sido el tren metropolitano. No se han pagado algunas planillas en un orden de, digamos, de 100 millones de bolivianos. Entonces, eso está eh, posibilitando de que se vuelva a reactivar muchos de los proyectos que eh, no se los había dejado abandonados. Esperemos que, por ejemplo, para junio, la turbina que estaba dañada se pueda reponer y la planta de urea pueda empezar a generar eh, recursos, ¿no? Se ha estimado que el daño económico de no haber eh, puesto en producción la planta de urea equivale a unos 250 millones de, de dólares, ¿no? Y eso ha imposibilitado producir urea y hemos tenido que importar. Uh -huh. sí. Obviamente, antes importábamos urea, ¿no? Pero ahora la planta de urea hacía un efecto de eh, rebajar o decrementar, digamos, las importaciones en, es, en este fertilizante. Pero ahora, con esa paralización de la planta de urea, otra vez la economía ha tenido que erogar recursos para importar. Esperemos que muchos de estos proyectos públicos también, como el oxígeno que se le ha dado a BOA y otras empresas que están reactivándose, empresas públicas, le van a dar la, otra vez la musculatura al sector público para que se puedan empezar a generar ingresos. A propósito de los ingresos, ¿cómo están, ministro? Fundamentalmente por impuestos, por exportaciones, el caso del gas sobre todo. Bueno, hemos visto que, por ejemplo, en el caso del gas, hemos, eh, en el mes de enero ha habido un incremento de exportaciones eh, a la Argentina. Eh, ese es un elemento importante. En la parte impositiva estamos viendo que, y vamos a ya ir cerrando las cifras del mes de enero, pero ha habido un importante aumento nomás de recaudación tributaria. Entonces, eso nos está dando idea de que muchas de las actividades están tratando de volver a generar una nueva normalidad. Y creemos que esos son elementos que van a coayuvar al, al erario nacional y nos van a posibilitar también eh, ir equilibrando, ¿no? Nuestro déficit fiscal, que este, el año pasado terminó en 12%, y en el programa del presupuesto estamos con una idea de bajarlo a un dígito, ¿no? Entonces, uh -huh. son elementos que vamos a ir monitoreando y creo que eh, tenemos la esperanza y la certeza de que vamos a generar un nuevo derrotero en el manejo de las finanzas públicas, ¿no? La reducción del déficit que está dentro de las metas ¿se va a dar con aumento de ingresos y también con disminución de costos o cómo se va a llegar a ese dígito, ministro? Bueno, la... En el... Programa en el presupuesto general del estado, eh, se ha ya se ha hecho, eh, bueno, se, se ha planteado y ya se ha implementado una reducción del 30% de los gastos administrativos. Entonces, es un elemento importante. Se han reducido ítems, no se han reducido salarios, se han reducido ítems. Se han optimizado eh, el presupuesto para la compra de materiales, suministros, contratación de ciertos servicios. Eso está yendo en esa dirección eh, Se ha optimizado la inversión pública, tenemos un nivel de 4,011 millones de dólares para este año y entendemos que vamos a ir en la idea de que si bien el déficit público va a tener un número, digamos, eh, de un dígito y va a ser del orden digamos, del 9,5%, un gran porcentaje va a estar explicado por el déficit de capital. No tanto así por el déficit corriente, ¿no? Que era una de las características que tenía el, ministerio, el programa, de, programa fiscal cuando estaba el, nuestro actual presidente y eh, en ese entonces ministro de Economía con déficits generalmente en la parte de capital y no y superávit en la parte corriente. Eso significaba que más era el, el impacto del déficit por el lado de la inversión que por la parte rutinaria o corriente de, de cada año. Y eso es lo que queremos volver a imbuir en el programa fiscal. Ministro, precisamente tenía una pregunta un poco más en este tema del déficit, que me la comentó un economista. Me, me dice, el déficit fiscal ya se presentó antes de la pandemia, ¿va a seguir cubriendo el déficit con deuda interna y externa o van a ajustar el gasto? Bueno, eh, el déficit es un resultado exante, ¿no? que hay que financiarlo con, con, con alguna fuente de financiamiento, o sea, necesidades de financiamiento. Entonces, eh, hay eh, en el programa está establecido que hay fuentes internas y fuentes externas. Como en todo, Y las fuentes externas son para justamente los proyectos de inversión. Porque, como decíamos, la gran proporción del déficit que pensamos, o, de, de, o sea, de la magnitud del déficit, la proporción más importante va a corresponder a la parte de gasto de capital. ¿Y con qué se financia eso? Con proyectos, de, o sea, con endeudamiento para proyectos de inversión. Generalmente, endeudamiento externo, ¿no? Que bien que uh -huh. hay, y hay deuda contratada que no se ha desembolsado, entonces... Hay elementos, no necesitas necesariamente endeudarte más, hay mucho elemento de deuda externa que estaba contratada y que se tiene que usar y que eh, tiene que tener continuidad muchos de los proyectos. Entonces, algunos economistas imaginan que vamos a seguir eh, eh, incrementando de forma eh, espectacular el tema de la deuda. No, hay elementos, obviamente hay elementos que van a tener que ser reforzados con el endeudamiento externo, pero... Hay otros que ya han sido, hay deuda contratada que ya está lista para ser usada en proyectos de inversión. ¿Eso nos puede un poquito precisar, ministro, la deuda contratada, aproximadamente cuánto, y luego si se va a seguir buscando crédito externo para poder un poco sostener la reactivación de la economía? Bueno, esta es una información que la maneja el Bice y el, el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Eh, yo, yo sería de la idea que pudieran preguntarle a la ministra de Planificación, ¿no? Uh -huh. Nosotros solo hacemos el manejo de la caja, pero, digamos, todo el tema del financiamiento, endeudamiento y todos esos elementos están bajo la atención del ministerio de Planificación, pero entendemos que hay recursos remanentes que se van a seguir volcando a la inversión pública. Muy bien. De todas maneras, en alguna otra entrevista que sostuvimos, usted nos adelantó que iban a buscar la reprogramación de la deuda o el perdón de la deuda con algunos organismos internacionales, ¿ha habido algún avance en ese sentido? No, eh, yo nunca hablé de fui, ¿De, de renegociar de, de, o de no, alivio, nada hablé de reprogramarla, sino ver la posibilidad en el, en el de, de evaluar estos elementos de endeudamiento, ¿no? Pero uh -huh. sin duda alguna, eh, por el momento eso no no no no, no lo mostró. Todavía. Ya. No está. Eh, no, no lo hemos visto. Era Te de digo semana, en algún analizado. momento lo del lo sí, de lo de la alivio, ¿no? De no, lo, no de la alivio, lo, lo del alivio la condonación de la deuda se mencionó como una posibilidad, el presidente también. ¿No y, se ha visto? Y, y, todavía no no, no no lo hemos analizado de, de, de, en, en los hechos. Eh, entonces, eso está... Eh, bueno. Bien, no, veremos. Veremos. Pero sí te habíamos eh, adelantado en esa oportunidad que era una de las posibilidades que estábamos mirando y hoy eh, creemos que hay que mirar cómo está evolucionando la economía, hay que mirar los indicadores de la actividad económica. Creo que son 100 primeros días, eh, tres, tres meses y algunos días más que se han hecho bastantes cosas, ¿no? Eh, a veces se critica que... No, no, no parece eh, que se haya hecho un trabajo óptimo, pero la verdad a ver se hacen un control de cuántas normas y elementos para ir reconstruyendo tanto la demanda y la oferta. Es una economía lastimada en la que medidas de shocks no nos sirven en este momento. Hay que ir con una gradualidad para ir viendo cómo va reaccionando la demanda y la oferta. En este ambiente... Tómate, toma en cuenta, Tufi, que hay mucha gente que tiene incertidumbre de, uh -huh. de realizar actividades económicas. Eh, de hecho, no sé si tú haces tus entrevistas presencialmente. Yo, muchos de sí. tus colegas sé que han prohibido hacer las entrevistas presenciales en sus medios. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre de contagiarse. Sí, Pero sí. haber traído las pruebas y haber ya contratado las vacunas, Creo que es un elemento que le va a dar certidumbre a los agentes, a las personas y a los agentes económicos. Y otra vez se van a volver a encontrar oferta y demanda eh, con más regularidad. Y eso le va a dar otra fisonomía y otra musculatura a la economía. Entonces, es un elemento que creo que ha sido atinado por parte del gobierno en los 100 días. Rápidamente a veces reaccionar en traer pruebas masivas, y haber conseguido 15 millones de dosis, que incluso no, no quiero hablar de, de otro país eh, que ha tenido más tiempo y no las tiene todavía. Uh -huh. Nosotros hemos corrido contra el tiempo y creo que son elementos de certidumbre que le van a dar a la economía un mejor funcionamiento. Ministro Montenegro, se ha mencionado la posibilidad de emisión de bonos por 3 mil millones de dólares. ¿Esa idea se mantiene? Bueno, está ahí latente en el Pre presupuesto general del Estado, ¿no? Siempre ha estado, o sea, para alguien que haya agarrado el presupuesto general del Estado del, de este año, es una de las posibilidades, siempre está ahí latente. Bueno, ministro, el tema de la ley de devolución de aportes de las AFPs avanza sí. también, finalmente se aprobó, ¿no? Eh, ya se, se reglamentó. No no, no, no, no se ha aprobado todavía. ¿No? No. ¿No se ha aprobado? ¿Está en proyecto? No, no, no se ha aprobado el proyecto todavía. Uh -huh. Está en la eh, Cámara. Está en la, en, la, en la Comisión Económica de Planificación para su análisis. Está desde esa instancia, en esa instancia socializando a diferentes eh, grupos que quieren entender mejor la los elementos de esta propuesta. ¿no? De devolución ¿Usted cree que va a prosperar ese proyecto de ley? ¿Hay otras, otros sectores que están pidiendo el 100% de devolución? Bueno, pues si, siempre, eh, yo creo que si a usted le preguntan, Tufi, y si te devuelvo todos tus aportes, ¿qué, qué, qué responderías tú, Tufi? ¿no? En las circunstancias actuales, sí. Sí, pero si ponemos en un contrafactual la... Uh -huh al mismo Tufi dentro de unos 30 años más adelante, 40, ese Tufi le diría no le devuelvan la plata a este Tufi que está pidiendo porque uh -huh. ahora me está faltando. Eso es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Veamos cómo la economía va recuperando. Obviamente van a haber algunas personas que sí, por alguna XZ razón, lo van a eh, pedir. Pero no vale la pena, la verdad, ¿no? Eh, es un elemento que puede dinamizar, obviamente, la demanda interna y algunos agentes podrán eh, recurrir a, a aquello, pero la idea siempre es pensar en el ahorro previsional, ¿no? Tener, mm. Ser previsores para el futuro. Y creo que es una medida inteligente nomás dejar los recursos en las AFPs. Siempre tendría que ser eh, una cuestión de última instancia, ¿no? Y esa es una evaluación personal de de costo-beneficio que tiene que hacer cada persona a la hora de solicitar la devolución. Bueno, por el momento entonces está pendiente en el análisis, en, en el legislativo, ministro. A propósito, uno de los temas que quedaba pendiente también ha sido lo de la gestora pública, el funcionamiento. ¿Hay alguna proyección en el sentido de poner en marcha la gestora pública definitivamente? Bueno, la gestora pública que está en funcionamiento está, uh -huh. nos está en este momento colaborando como un agente importante para el pago del bono contra el hambre. De hecho, has recibido recursos del TGN para eh, entregarlos a, en la, al, a los distintos en... financieros y puedan pagar el bono contra el hambre. O sea, están en un operativo ahí muy importante y obviamente es una institución que eh, está en funcionamiento, ¿no? Y creo que es importante en este momento su aporte en ese sentido. Y en algún momento, sin embargo, para reemplazar a las AFPs, eh, porque quedó pendiente dentro de las propias iniciativas del, del presidente Arce cuando era ministro la puesta en funcionamiento total y que las AFPs definitivamente ya no formen parte del sistema de pensiones. ¿En algún momento de esta gestión vamos a llegar a esa situación? Sí, estamos en esa eh, reestructuración y arquitectura de lo que es la gestora. No te que 11 meses han han hecho saqueo, un saqueo de lo que ha sido la gestora. En su momento se va a denunciar los malos manejos que se han hecho en el, el gobierno de facto en la gestora. Entonces, uh -huh. obviamente no hay que olvidarse que la gestora también es para eh, generar eh, recursos para el pago de la renta digna Entonces, han habido elementos de personas que no ha manejado en su momento adecuadamente el año pasado en el gobierno de facto entonces hay que eh, reestructurar y reconstruir la gestora como se ha ido haciendo en varias instituciones y también en, en la economía misma no Bueno ministro en poco tiempo seguramente van a haber demandas de incremento salarial ya la COP ha anunciado que va a pedir un incremento, algunos sectores están planteando ya un 12% y un 10% para el para el mínimo nacional, ¿y cómo lo ve este tema? ¿Cómo se va a negociar? Bueno, eh, nosotros no hemos decidido hasta ahora el pliego petitorio de la COP. Siempre tenemos que evaluar cómo está el, la economía. La economía va a ser la que va, en cierta forma, a determinar si es posible eh, un determinado parámetro de incremento. Y hay que evaluar cómo, cómo estamos... Recién en el, terminando el primer mes, o sea, hemos terminado el primer mes, terminando el segundo mes. Hay que ir siendo cuidadosos. La economía ha sido ultrajada, ha caído en el piso, ha sido lastimada. Hay que ver cómo, cómo va esta recuperación y hay que ver eh, los elementos que, que pueda brindar la economía para evaluar esta posibilidad. En el pasado se fijó en función de la tasa de inflación. ¿Este año se podría mantener ese criterio o otro criterio? Bueno, la inflación del 2020 ha sido 0.67, uh -huh. digamos, un 0.7, ¿no? 0.7, no así ni el, el 1%. Entonces, eh, eh, eh, hay que hablar cómo está la economía. Repito, uh -huh. primero hay que ver eh, cuál es el pliego petitorio, eh, no nos podemos adelantar a dar algo si no nos han pedido claro. entonces tenemos que hablar y, y también eh, ahí estará el Ministerio del Trabajo ¿no? el Ministerio del Trabajo uh -huh. es un importante ente dentro del gobierno central que siempre está en esta dinámica de la negociación del, de las peticiones salariales ¿no? de cada año entonces seguramente también eh, el Ministerio del Trabajo va a estar eh, activamente en este tema. Ministro, hablando del sector privado boliviano, siempre es importante su aporte en, en inversión, la inversión privada. En este sentido, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está la relación del gobierno? Por algún momento el sector privado en Santa Cruz, sobre todo, observa que hay mucha regulación y no hay incentivos para, para la inversión privada, sobre todo, que hay una fuerte énfasis más en la regulación y algunas cargas, eh, sociales sobre todo. ¿Cómo ve ese tema? ¿Hay algún tipo de conversación, de diálogo con el sector privado para ir juntos en la reactivación económica? Bueno, nosotros eh, lo que estamos haciendo es primero reconstruir el, el modelo y eh, en esa reconstrucción hay el modelo eh, económico, eh, social, comunitario, productivo, incorpora el sector privado. Está el sector privado incluido entonces no habría por qué pensar que están excluidos. Si estamos reconstruyendo un modelo que incluye al sector privado, están incluidos, de seguro, ¿no? Obviamente ten, tienen que mm, mirar eh, que esta reconstrucción del modelo necesita también el aporte del sector privado, que inviertan, porque tiene mucho espacio para invertir el sector privado. tiene mucha capacidad de, y espacio para hacerlo. Entonces, creo que eh, el, el espacio que, ten, que pueda adoptar el sector privado es la mejor señal para ir en esa misma sinergia de ir construyendo el modelo económico, social, comunitario y productivo, donde ellos tienen un papel importante también. ¿Cómo lo señala la Constitución? Sí, lo que he escuchado de algunos dirigentes es que estas señales de um, un poco fijación de franja de precios, de de limitación a las exportaciones para ellos constituyen un desincentivo y es ahí donde están inquietos. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, ese, eh, ese es un tema que lo está viendo en este momento el Ministerio de Desarrollo Productivo. Uh -huh. eh, hay que ver siempre los elementos de... Siempre garantizar la demanda interna. Es un elemento muy importante... Y obviamente, ¿no? Eh, eh, hay que siempre pensar que eh, no podemos en ningún caso abandonar la idea de que la demanda interna es un motor importante en la economía, ¿no? Si des desincentivamos al interior parte de la actividad económica, pues se resiente esta recuperación. Es importante adaptarse a este tiempo de recuperación y creo que hay que mirar de esa manera objetiva la, la implementación de esta defensa de la demanda interna. Sí. Una inquietud también que escuché en algunas eh, posiciones del sector privado de que el Ministerio de, Comín, de Economía tiene un fuerte énfasis, énfasis en finanzas más que en economía, es decir, ellos necesitan un impulso mayor, han dicho. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, nosotros eh, como Ministerio de Economía influimos tanto en la administración de los recursos del presupuesto, pero también... Eh, viendo el tema del sistema financiero, ¿no? eh, la parte tributaria. Entonces, no solamente es un ámbito financiero en el que tiene el Ministerio de Economía. Entonces, eh, créanme que la adopción de las políticas que hemos eh, ido dando tiene efectos multiplicadores, tiene elementos de dinamización que van, afectan a la economía. Si solamente fuera un tema financiero, pues simplemente estaríamos hablando de debe y haber. y <ríe> y solamente otorgando presupuesto y liquidez, ¿no? y no es así. Estamos implementando políticas, creemos que el Ministerio de Economía, como otros ministerios también de, que están dentro del Gabinete Económico, como es Desarrollo Productivo, Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Obras Públicas, Hidrocarburos, todo es una conjunción de... de, de entidades ministeriales que van aportando a la economía, ¿no? Y, le, y, y muchas de las directrices también las pone el Ministerio Económico. Un par de últimas preguntas, ministro, y tiene que ver una con la coyuntura, la devolución de los 25 millones, perdón, de los 300 millones de dólares y un poco más del crédito del FMI. Alguien también, un economista, me planteó la siguiente inquietud, no sé si usted me la pudiera responder. ¿Cómo se ha decidido asumir esta, lo que resulta ser? una pérdida de 25 millones de dólares en la devolución al FMI, dice, más allá de justificar la devolución hay que justificar la pérdida, dice, el momento de la decisión, ¿por qué no fue antes o después? ¿Cómo se decidió para que la pérdida sea la menor posible? Bueno, aquí hay un elemento que hay que tomar muy bien en cuenta. Este, este crédito era ilegal. Se saltó la constitución política del estado eh, probablemente algunas autoridades asumieron competencias de la asamblea legislativa plurinacional al traer esos recursos y cuando aquí se dieron cuenta que no actuaron correctamente bueno eh, intentaron de alguna forma legalizar esto, bueno, mostrando con ciertas figuras no eh, un ministro eh, dijo que era en el fondo era nuestra cuota, que estábamos usando nuestra cuota, Entonces, pero si estamos usando nuestra cuota, ¿por qué estamos pagando una tasa de interés? Otros dicen, es un, un exministro, no, es un swap de divisas. Entonces, ¿por qué pagamos un interés? Porque hay un pagaré que entregó el Ministerio de Economía para, en, en, en su momento en el gobierno de facto. Entonces, eh, parece que hay un, en, hay un desconocimiento, o al menos hay una confusión de qué era este instrumento. Y al final, para nosotros queda claro que era un crédito, porque había que amortizar un capital y un interés, Habían, hay un cronograma, por lo tanto, no es un simple intercambio de divisas. Por, si yo intercambio con usted euros, eh, ¿por qué usted después me tendría que estar pagando, buscándome cada mes para pagar algo, no? Entonces, desde cuenta, Tufi, esto era ilegal. Y yo estoy seguro que si, por decir, su hijo viene con una. Un maletín le dice, esta, esta plata me ha entregado. Y yo, ¿quién te la ha entregado? No sé, pero nos puede servir para mis estudios. Yo estoy seguro, tú, que le dirías, va y devuelve esa plata, porque eso es ilegal. Independientemente de las posibilidades que tenga su hijo para seguir estudiando. ¿Por qué? Pues no podemos alentar la ilegalidad. Aquí se ha roto el, muchos de los elementos constitucionales, y las atribuciones que tiene una asamblea cuando hay endeudamiento público. Pregunta, si realmente era legal lo que hicieron las anteriores autoridades del gobierno de Farc, ¿por qué no utilizaron el dinero si era un swap de divisas? ¿Por qué no trabajaron? ¿Por qué no, lo, por qué no agarraron esos recursos y los pusieron a trabajar? Los pusieron a, a, a la, a, porque ellos sabían, saben que actu, eh, actuaron de forma ilegal, incorrecta. Tanto así que en un momento estaba en, las, en los registros del banco central, las estadísticas y luego lo sacan, está en una cuenta ahí transitoria. Bueno, cuando uno actúa de esa manera, pues eh, uno no se da cuenta que no hay cosas transparentes y claras. Tenemos que ir nosotros por la defensa de la legalidad y si 24 millones cuesta pasarse la constitución política del Estado, bueno, eh, ahí yo veo que eh, nosotros en, para algunos casos siempre exigimos Respétese la Constitución, respetense las normas, pero otras, eh, no, aquí había que utilizar esos recursos. Yo quiero aclarar, eh, yo vi el programa tuyo con un analista, donde eh, decía él equivocadamente el día de ayer, que el, la asamblea había aprobado el crédito del FMI, que era el único crédito que había aprobado. Está ahí grabado en tu programa, puedes sí. volver a revisarlo. eso es una cuestión inexacta, ¿no? Parece que este economista no, no sabe que no se ha aprobado y justamente ese era el problema, ¿no? Tendrá que enterarse correctamente de cómo, cómo qué le ha pasado a este crédito ilegal, ¿no? Ese es un elemento que habría que resaltar ahí. Y que, de, sin duda alguna, no ha sido en ningún en, un, en ningún sentido un intercambio de divisas ni nada. Porque aquí ha, ha, ha habido una devolución. Porque si era un intercambio de divisas ya, pues, digamos, yo me quiero quedar con mis dólares y listo. ¿Por qué tengo que ir a devolver? En conclusión, ministro, no, a, no fue por motivo de... ¿Más sí. aún? Sí. No, no, no, porque era ilegal. Perfecto. Era ilegal, bueno. no podía usarse esos recursos. No había... Un elemento no. más... Sí, adelante. Si me, si me permites. Cuando se hace eh, la solicitud de este crédito, dos autoridades de política económica, en la carta que envían al fondo, establecen con claridad que eh, hay una disponibilidad y una tendencia a que después pasado el COVID se iba a hacer ajustes cambiarios, ajustes fiscales. Eso es una decisión soberana del país y no tendría que estar en ningún caso supeditado a este crédito. Fueron estas autoridades las que pusieron en evidencia esa nota. ¿eh? No fue ni el mismo fondo quien, quien les exigió eso, ¿no? Entonces, ellos mismos enviaron esa nota y ellos dijeron que estaban dispuestos a hacer eh, esos ajustes después pasado el COVID. Está en la nota en inglés y está en la nota traducida al español, que incluso y había un compromiso de, de ajuste cambiario. De, había claro, un... entonces, no, pues entonces, eh, al final del día, al, primero ilegal y segundo se tomaron atribuciones inconstitucionales de otro órgano del país, que es la Asamblea Legislativa, y de paso pusieron condicionalidades. ¿no? Entonces, eso va más, mucho más allá, todo eso, de un simple intercambio de divisas. Por lo tanto, Bien. ahora, un elemento que hay que señalar aquí, ya, si tú haces el cálculo de, de, del 1.36 del DEC, que valía... Con, o sea, 1.36 dólares un deck a lo que es 1.44 actualmente. Y en algún momento, yo he visto las, las cifras de los decks ha estado en 1.59, 1.60, el 12 de abril del 2011 más o menos. El DEC puede subir también de forma eh, fuerte. Entonces, ponte a pensar que ya solamente del 1.36 al 1.44, eso es ya una variación del 5.88, es como una 3 si tú te prestas del sistema financiero, lo que más le temen los prestatarios eh, los, eh, es a este incremento de la TRE. Aquí estamos sujetos a esas condiciones. 5,88% más el 0,9 sumado. ¿Cuánto realmente es este, este famoso crédito? Entonces, Tufi, independientemente de esas condiciones financieras, era ilegal y no podemos aceptar nosotros. Algo que no vaya con la Constitución. Yo al menos como autoridad jamás lo haría porque creo que nos han puesto ahí para respetar las leyes, respetar las normas y creo que ese es el principio fundamental de la devolución de los recursos al FMI. Ministro, para ir concluyendo, las reservas internacionales se han ido reduciendo. ¿Cómo ve usted? ¿Hay, hay eh, motivos para preocuparse y alarmarse por esto o todavía tenemos más reservas como para poder estar relativamente tranquilos? Bueno, los niveles de las reservas ahorita son adecuados para la importación de siete o ocho meses y eh, nosotros eh, tenemos la confianza de que estos niveles van a ir recuperándose. Eh, el primer, eh, por, por decir, el primer eh, mes de enero hemos tenido una balanza comercial positiva. Así que tenemos elementos esperanzadores de que en el futuro... Eh, podamos eh, tener estos niveles adecuados, ¿no? Más o menos entre 4,900 millones, 5,000 millones, que son niveles adecuados en estos momentos para eh, las operaciones de comercio exterior. Y creemos que ahí eh, la recuperación de la economía va a ser un elemento importante. Bueno, ministro, ¿alguna medida que nos pueda adelantar nueva económica para los próximos meses? Bueno, nosotros eh, siempre la, la, estas medidas las estamos eh, anunciando con el presidente y de, y de seguro que la, la, las medidas importantes que ya hemos ido sacando, creemos que las, eh, nos van a ir posibilitando recuperar la economía. Vamos a ir testeando ¿no? cómo va recuperando la demanda interna, que estamos viendo que está mejorando mucho pero todavía está en observación y estamos también viendo la parte productiva, ¿no? Hay mucho potencial productivo dentro de la economía, en la parte agropecuaria, la producción de plátano, ¿no? O sea, nos da como 35 a 38 millones de dólares. Hay muchos elementos que hay que optimizar y que la economía puede dar. Entonces, veamos cómo va recuperando la economía y en función de ello, bueno, vamos a ir a, a dándoles los ajustes. Necesarios y ahí se van a ir anunciando esas medidas, estimado Tufi. Le agradezco mucho por la oportunidad de conversar otra vez, ministro. Volveremos en cualquier otro momento. Hasta pronto. Muchas gracias, Tufi, y nos estamos viendo.